Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Rincón del Profe, de la Capital de los Simios. Y el día de hoy tenemos una muy buena serie de qué hablar. Pero no solamente eso, sino que vamos a hablar del capítulo de larga duración. De ya, ¿cuánto es la cuarta temporada? ¿Tercera parte? ¿Final? <ríe> la verdad muchachos, la verdad es que esta hora que nos acaban de entregar el Estudio Mapa es muy pero muy interesante nos deja a todos con la boca abierta, esperando más, sí, queremos saber más, queremos que llegue luego la parte final final, pero esta vez sí que sí, final final pues. Así es que dentro del día de hoy vamos a estar comentando qué fue lo que ocurrió durante este episodio, obviamente esto va a tener spoiler, así que esta primera parte está antes de la intro, ningún problema si tú no viste la serie puedes ir a verla y después volver a ver este video, y después cuando ya lo hayas visto o si ya lo viste, puedes quedarte para que revisemos qué fue lo que nos dejó esta nuevo, o este nuevo capítulo Larga Duración de Ataques de los Titanes. Por mi parte debo decir que me dejó con gusto a poco. La verdad que me dejó con gusto a poco un capítulo de una hora. Eh, ¿Qué tienes que saber antes de verlo? Obviamente tienes que haber visto la serie anterior, eh, todos los capítulos. Y, y claro, esto te engancha y, y te deja muy bien puesto. Para lo que viene ¿Cuándo se estrena la temporada final? Bueno, si es que es la temporada final Porque eso no lo sabemos la verdad Según ellos dijeron que sí Pero la vez pasada también dijeron que sí Que era la temporada final Y que no iban a haber más divisiones Y la dividieron en dos Y claro, cuando llega el, el final de esa segunda temporada Estamos todos pendientes de Oye, aquí falta mucho que desarrollar todavía Esto no va a terminar O sea, no tiene por dónde terminar Y claro saltan diciendo que va a haber una nueva parte final en el cual viene una, un capítulo de larga duración que es el que se acaba de estrenar el día 3 de marzo. Así que esto está fresquito, fresquito, muchachos. ¿Qué otra cosa importante que tienes que saber? Que la temporada final se va a estrenar en la, el periodo de otoño para, para el hemisferio norte, o sea, para Japón, probablemente en el mes de octubre. Se vaya a estrenar. Esperemos, esperemos... Que sea solamente una parte, que nos, no vuelvan a dividir esta temporada final final, ahora sí que sí, en dos partes. Porque la verdad, si seguimos eso, nos vamos a hacer demasiado viejos y no vamos a tener al final <ríe> ninguna respuesta de lo que pasó. Les hago una aclaración antes de continuar. Ustedes pueden dejar en los comentarios qué es lo que creen que va a seguir y cómo va a ocurrir, pero por favor. Esto está hecho por alguien que no ha leído el manga. No tengo la famosa idea ni tampoco quiero espolearme de qué es lo que va a pasar. Obviamente la gente que está acá tampoco quiere ese tipo de spoiler. Así que, respetuosamente amigo, amiga, que nos va a comentar, les pedimos, si usted leyó el manga, por favor no hable ni diga sí ni diga no con lo que nosotros vamos a estar comentando dentro de acá. Por mi parte, eh, eh, termino esta intro, así es que... Vamos eh, con el inicio de este video pues. Así que, si tú no lo viste, el momento para salir. La capital de los, de los simios. Ojo, -oh, muy bien. Capítulo 1. El retumbar. La historia parte con Eren haciendo un recuerdo con mi casa. Y claro, te muestran esta. este retumbar. Y te muestran como Eren estaba recordando, obviamente. Y cuando está en el pueblo. Aquí lo podemos ver que cuando estaba llorando. Y claro, porque él sabe que no va a poder salvar a este niño. Y se viene una escena bastante gore, la verdad. O sea, hay. Hay bastantes puntos que, que podemos realizar y analizar dentro de esto. ¿Es bastante potente? Sí, es bastante potente. Es bastante sangriento. Después eh, que, el, que el retumbar se, se demuestra que está dejando la escoba por todas partes, nosotros vemos que el equipo se reúne. Ajá. Hasta que llegamos a la isla, y en la isla va a estar el avión, obviamente, preparado. Eh, los técnicos van a estar trabajando toda la noche, mientras tanto el retumbar va a seguir avanzando. Aparece el amado o odiado Floch. ¡Ay, oh, qué gente que ama o odia a ese Floch! Y claro, ahora sí que sí, confirmamos que está Rip. Que ya no va más Floch, En paz descanse, fuiste con San Pedro Y esta es una de las partes más emocionantes Cuando llegan lo, los titanes Y Hange se da cuenta Que llegó su momento Y es una de las escenas más épicas Y maravillosas que vamos a tener Dentro de, de esta película La animación de mapa acá se pasó Maravillosa, cómo ella se pasea Entre medio de todos los titanes eh, Para darle tiempo Para que la gente pueda salir del avión que eh, es lo más espectacular y la parte donde ella cae como una estrella fugaz o oh, todos nuestros cocoros se, se inundaron y quedaron tristes la verdad, todos quedamos así como no porque... y esta parte también es espectacular cuando Hanje se encuentra con todos los compañeros caídos y que en el fondo comprueba lo que ella decía, que sí, que se está viendo así es que este primer arco que se va a dar con el famoso retumbar y esta escena es bastante gor como les comentaba al, al inicio lo que van a provocar es que uno sienta empatía con las personas que están ahí pues. provocan que uno tenga empatía con las personas que están ahí y efectivamente, chuta tú decir, lo que está haciendo Eren eh, está acabando con todos o sea, absolutamente con todos, con los buenos, con los malos está aniquilando, está haciendo una, ¿cómo decirlo? un genocidio brutal en, en todo el mundo entonces, eso es súper potente. Si bien ya estaba claro las motivaciones y todo, no era el mundo que Eren quería visitar, pero no sé si es justificación para pa matar a todo el mundo, o sea, para salvar a los eldianos lo, lo que quedaban. Y es por eso que tenemos nosotros esta, este primer arco, que se va a desarrollar eh, bastante, bastante bien. Insisto, las mejores escenas eh, son las escenas finales donde vemos pelear a, a Hanji, donde en verdad vemos... Eh, me dio pena, la verdad que me dio pena, me dio bastante pena ver eh, esta escena porque yo de verdad estaba esperando que, que ella pudiera llegar a la confrontación final que ella pudiera montarse el, en el tetán carguero como ella también lo, lo dice y lamentablemente son cosas que no se van a dar pero sí se comprueba una cosa, que todos sus compañeros la estaban mirando y que en este, por lo menos en, en este universo de Shingeki no oyen, sí existe un cielo Ahí estaba ella con, con la misión cumplida. Eh, fue un lindo final para ella, sí. Fue un lindo final en el cual, como digo, se me cayeron unas lagrimitas Y la verdad me gustó, me gustó bastante ese primer arco. Ahora, si nosotros analizamos el segundo arco, en el capítulo 2, que eso se hace llamar Los Infractores. Este capítulo ya vemos que están los muchachos en el aire, en el avión, que lograron zafar y que quieren ver cómo van a vencer a Eren si sí, esa es la idea, o sea, primero quieren hablar con Eren, pero Eren los llama como a su terreno ahí Armin les dice, oye ya para, es suficiente para la mano, loco y Eren se lo pase y le dice, no, loco, no es necesario que hablemos, yo los dejé libres ustedes si quieren pelear, vengan a pelear conmigo aquí los espero, terrible choro y quedan para la cagamos. por otra parte encontré idiota la, la parte en que Dejan al, al Gabi con, con, la, con la flaca sin poder entrar en, en combate. Se van en un barco para afuera. Falco también. Y los sinovitos a lo mejor tendremos sorpresas después. Porque podemos ver por primera vez el verdadero rostro de Eren y su transformación en Titán. Sí, esta transformación en Titán que tenemos de Eren eh, También es bastante poderosa Cuando vuelve a aparecer también El, el titán bestia También queda así como oh, Van eh, con los dirigibles Y se pitea a todos los dirigibles bueno, hace mierda los hace mierda La última esperanza de la humanidad El general de De Manley se manda un discurso Bastante bonito, unificador diciendo que Nunca más tenemos que atacarnos entre nosotros los humanos Que tenemos que ser amigos Y que todo el odio se había transformado en esto Y que lo había convertido En, en parte de la desesperación Humana Todo esto se produjo por ellos Y es ahí Donde, donde te hace tratar de empatizar con, con el resto de la gente Y que tú trates de no tenerle tanta buena A Eren Y lo que está intentando hacer A pesar de que ya ha dejado la cagada Más uno Uh, veamos el tema estrategia Los muchachos van a atacar a Eren Quieren pararlo como sea Tienen que dirigirse a un A una ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó eh, A un lugar Donde hay una fortaleza ahí está Donde están los dirigibles Paralelamente, eh, gente que es, había sobrevivido De eh, De, de Marley Y gente de la isla De la isla, los famosos demonios Se van y aquí nos encontramos con los padres de, de Berthor. Nos encontramos con los padres de, de los demás titanes. Los que fueron enviados a la Isla Paradise. Entonces como conveniencia del guión. Sí, sí, un poco conveniente. Pero de todas formas. El, ellos están ahí como para, para testiguar el final. Salen todos los dirigibles a hacer un último ataque. Para defender a la humanidad. Y vemos acá que el ataque falla. O sea, los barriles de, de polvarano no le hicieron ni cosquilla. Pero ni cosquilla le hicieron a Eren. Entonces llegan los muchachos que venían en el avión. Y también, esto fue, fue momento épico. Cómo se empiezan a deslizar entre medio de las vértebras de Eren. hoy oh, qué fue con bueno eso! Pues, eso fue una de las mejores cosas que, que se pudo ver ahí. Y claro, de salta los dos... Los dos titanes que quedan, el titán carguero con el... Con el otro titán. Y yo quedé así como. Oh, está terrible bueno. Se para Armin. Y dice así como. ¡Ya! Eren, quiero hablar contigo por última vez. Y se acaba. Y se acabó. Y te dejaron así como. ¡Ya! O sea, mapa. Desgraciados, por así decirlo. Nos trajeron un capítulo de larga duración maravilloso. Maravilloso. Pero. Quedamos todos con ganas. ¿Y tenemos que esperar cuánto? ¿Ocho meses más? ¿Para poder verlo? ¡Wow! Cuando Falco dice que tenía un sueño con, con el tema del, del de seque porque él se transformó gracias a su mandíbula o sea, a su médula, perdón me quiere dar a entender de que ellos van a llegar volando, por así decirlo y se van a unir a la lucha que no, que no es que se van a perder la lucha Y que van a tener parte importante dentro de esta lucha O sea, si te estuvieron introduciendo a estos personajes Durante tanto tiempo No creo que la caguen y los dejen ahí botados No, yo creo, ya ya estos son teorías Ya que estamos, estamos locubrando eh, Sí, van a ser fundamentales Para aparecer eh, Yo creo que todos los que asesinaron O hicieron algún mal Van a terminar expiando picados Así que eh, yo creo que eh, Va Va a morir Armin, yo creo que muere Eren obviamente, eh, va a morir el Titán Carguero, eh, y se van a morir todos los que, entre comillas, hicieron mal. El punto es, eh, ¿qué va a pasar si, si van a lograr derrotar a Eren eh, totalmente o van a esperar a que el mundo sea consumido? No sé. No sé, ahí vamos a ver cuántos capítulos también tiene porque esta pelea final puede que dure bastante o puede que se manden un par de capítulos o una película como para poder hacer un cierre. La verdad, ahí ya no tengo idea. Cosas que me gustaron. Primero, el... La, o sea, no es que me haya gustado, pero sí fue bastante épica la muerte de Hanji. Eh, en verdad fue como... ¡Oh! ¡Qué potente! Eh, Levi, Levi es un monstruo. Levi es... Máquina, máquina apenas puede mover los dedos porque está todo mal y se pega unos, unos viajes entre medio de las vértebras para atacar al titán bestia que, que son de culto. O sea, este, este loco debería sobrevivir por sobre todas las cosas porque se ha demostrado que es inmortal. Inmortal, y creo que eso me gustó que los mismos malleyenses se hayan dado cuenta que por el odio que le tenían a la isla están provocando todo esto lo que me gustó Que por fin Flock se muriera <risa> El loco fue fiel a su, a su línea Pero, puta, Flock Tendría que haber muerto hace rato O sea, venía a pena Casi se manda el cagazo de, de pitearse el avión O sea, trató de hacer todo lo que pudo Cosas que no me gustaron el, No me gustó El tema de, de que se haya como sensibilizado tanto Con el tema de las muertes en las ciudades porque te hacen dejar a Eren como el malo cuando... No sé, cuando sabíamos que el retumbar iba a provocar todo esto. Eh, encuentro que el tema cuando iban en el avión también se hizo como un poco largo. Para cuando estaban preparando la batalla contra Eren. Y eso nomás, o sea, encontré que todo el resto estuvo, estuvo bastante parejito. No entendí bien por qué se iban con Falco, claro, no los quieren involucrar en la batalla, pero estáis perdiendo el poder de dos titanes, chuta, es como complejo, entonces ya, ahí, ahí habría que, que haberlo juntado a todos, yo creo que al final los van a hacer, al final los van a juntar a todos, pero bueno eso es lo que yo digo, esto es lo que yo pienso no, no digo que sea el dueño de la verdad, le insisto yo no he leído el manga es lo que la serie me ha dejado y yo he podido ver, déjame por favor en los comentarios cuáles creen que son tus teorías se creen que son muy descabelladas las que tengo yo. Ahora, si me equivoqué en el nombre de alguno, les pido disculpas porque... Eh, también estoy recién terminando de verla y estoy tratando de procesar todo esto que, que ha ocurrido. Esa forma de Eren, wow, también. Era lo que estábamos esperando a ver eh, con ansia de más, eh, de más cerca. Y fue bastante brutal ver a Eren, ver a Eren de, de esa forma. Así que eso fue muchachos. Eh, eso es todo, los dejo por el día de hoy muchas gracias por seguirme, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal porque vamos a estar sacando más contenido ya sea de, de anime como las películas de los Oscar u otras otra, eh, cosas que vamos a estar analizando por el momento, así que yo soy el Profe este es el Rincón del Profe de la Capital de los Simios y nos despedimos, hasta luego chau